esto es Fritis y Cámaras y hoy venimos a jugar a Dark Tales. Este juego como máximo lo pueden jugar cuatro personas y es rápido y divertido. Este juego se gana con quien más puntos tenga o según eh, cada carta de final, según la que se haya escogido, ganarás si tienes más monedas o si tienes otro elemento más. A lo largo de la partida puedes ir consiguiendo cualquiera de los elementos. Y esos tendrán influencia, depende de cada partida, según las cartas de inicio que haya. Eh, siempre se empieza la partida siendo de noche y al poner cartas tenemos aquí arriba cuántos puntos conseguimos. Durante la partida, al conseguir los puntos, los pondremos boca abajo y los podemos ir intercambiando como queramos. Para que así despistemos a nuestros compañeros y no sepan cuántos puntos tenemos en verdad. Es para que no se enfilen en uno solo, vaya. En las cartas nos encontraremos con los puntos que ganamos al utilizarla, un dibujo explicativo de qué hace la carta, un dibujo que nos muestra la clase a la que pertenece pudiendo ser caballero, doncella, villano, lugar o carta de acción. Encontraremos también la explicación de la función que hace la carta. Y en el lado inferior izquierdo, Encontraremos dónde se colocará la carta, es decir, si se quedará en el tablero, si se descartará o si el jugador se la quedará equipada. El juego finalizará cuando el mazo se haya acabado y uno de los jugadores no tenga más cartas en mano. Nosotros jugaremos solo hasta que se acabe el mazo. Vamos a empezar por decidir cuáles son las normas durante la partida. Así que se baraja. Y... Las cartas durante la partida va a ser que durante la, la partida se descarta una armadura y una espada para robar dos cartas del mazo y recibir tres puntos de victoria. Y al descartar una varita mágica y a un villano cualquiera del juego, se puede coger una moneda de oro de la reserva y un punto de victoria. Esto se va a dar durante toda la partida. Y a finalizar la partida... Recibes 3 puntos de victoria por cada pareja de espada y villano o espada y caballero que poseas Y clasifica a los jugadores según la suma de sus cartas en la mano y sus monedas de oro El jugador clasificado en primer lugar recibe 10 puntos de victoria, el segundo recibe 5, el tercero 2 y el cuarto nada Así que estas son las dos normas que vamos a seguir Y se quedarán a un lado Empezamos siendo de noche y repartiremos tres cartas. ¿Comienzo? Primero, hay un orden para hacer las cosas. Primero se roba carta. Luego se puede utilizar uno de los objetos que tengas en posesión y después puedes jugar una carta. Siempre ese orden. En el caso de que no tengamos objetos, pues se salta esa... Vale. <risa> vale, utilizo esta, es un encantamiento recibo un punto y cojo un objeto de elección de la reserva armadura, varita mágica, moneda de oro o espada y decido coger una moneda y esto va a la basura ¿voy yo? sí vale yo juego una criatura de la noche, es un villano, se me queda equipado, ¿no? sí y tiene... no me da ningún punto, pero porque tiene una condición, que es... Mientras sea de noche, como es ahora mismo, al final del turno recibo dos puntos de victoria de eso. No voy a jugar nada más, así que recibo dos puntos. Vale, Vale. Primero roba. Pues no se lo recuerdes. Se me olvida que se pastió. Ah, vale, vale. Se lo voy a decir las reglas. Ah, sí lo dice. Utilizo la cómplice enigmática. Mira las dos primeras cartas del mazo. Añade una de esas cartas a tu mano y la tira a la otra de los juegos, y puedes jugar una las adicional No, no, es, de la de... es, una no don... es la pila de descarte. ¿En serio? No, es una doncella. Sí, es una doncella que va a la pila de descarte. Ah, vale. De... Depende del símbolo que tenga debajo, hacer una cosa u otra. Vale, vale. vale ¿sabes? Un día, pues. y juegas la otra, puedes jugar otra inmediatamente. da sí. dos puntos y esta se queda en el cojo? centro. La sí. En este caso cojo una varita. Vale. Puedo coger varita o. Varita o espada. Vale, Coge uh -huh. o joven héroe. Se queda aquí. Y puedo coger una armadura o una espada. No, se sí, sí, sí, sí, si son Por estas se quedan aquí. Se queda aquí. Son, cojo los después. dos puntos. ¿Qué me da? Sí Y bueno, cojo creo, una una, una espada o una armadura no, no. Deja los puntos abajo. Vale Vale, me toco Muy bien A ver ¿Qué tengo? <risa> vale Uso una zíngara Todos los jugadores deben revelar las cartas de sus manos Recibes un punto por cada lugar revelado, y robo una carta por cada zingara revelada Yo no tengo ni, ni zingara ni lugar. ¿Y tú tampoco tienes lugar? Sí, un lugar. Tiene un lugar. ¿Y ya está? Ya está. Qué cúteres. Vale, sí. esta va... Ahí. ahí. Entonces el siguiente que juegue también bueno, se Bueno, uno ahí. más uno pone. Sí, uno uno, uno más, lugar, un... más uno que da la carta por de José. Las cartas de hogar son los que tienen icono amarillo, ¿no? Sí. Vale. ¿Voy? Juego a la princesa, se coloca aquí, me dice que coja un caballero del juego y lo añado a mi mano. Aparte me da dos puntos. Voy a dejar los dos que ya tengo aquí, Co bueno, dos, cojo, tres y uno, cuatro, y cojo el caballero. ¡Ah! Sí, sí el caballero. Es, el, es el icono del caballero. Vale. Acabo mi turno y como tengo la criatura de la noche, cojo otros dos puntos. Utilizo este mercader, robo dos cartas y recibo dos puntos, por cada mercader no hay ningún mercader, así que simplemente robo dos cartas. Vale. ¿No se le cuenta él mismo? Ah, no, ¿no? mismo? No Ah, no lo sé. ¿Se cuenta él mismo? No. No, porque entonces esta no se juntaría a sí misma, claro. Vale, pues te toca. Vale, pues al mercader recibo dos cartas <risa> y dos puntos de vida. Sí, exacto. ¿verdad? Me toca. Mucho ojo. Uso un mercader. ¡Oh, Dios! <risa> cojo. Bueno, cuatro, cuatro puntos. Y robas dos cartas. Y, ¿no? y ahora me toca a otro mercader, ya verás. <risa> ya está. Sí, sí. Juego a la princesa, gano dos puntos y cojo un caballero que va a ser un mercader. ¡No! <risa> Y se acaba. Cojo dos puntos porque es de noche aún. Vale. Dice el encantado, le da dos puntos, y dice que si es de día, todos robamos una carta y si es de noche, en caso, todos nos descartamos de una carta. Vale. Me descarto, sí, me descarto de una noche. ¿Y tú también? Sí, sí, por favor. Vale. Eh, utilizo la cíngara, me enseñáis todos, las cartas, por cada cíngara revelada, no, no, no, me llevo no tengo, una carta, y no tengo más cíngara. lugares. Eh, yo ella, tengo una cíngara, un lugar, pero no tengo, lugar, tengo pero lugar. lugares. Y tú tampoco, ni cíngara pues no, ni, no, ni lugar. Ella tiene una cíngara. Llevo una pues, cíngara y ya, ya, ya. lo he dicho, ya se veces. Ya sí. a ti te he olvidado, yo no. Y cojo una carta. Pues, no, pues este. Y uso... un ogro. Cojo un lugar y nada dama en juego y la he enseñado a mi mano. Por tanto, es este lugar. Mm, hello. Vale, ¿Me toca? Sí. Vale, voy a jugar al joven héroe y voy a quedarme con una espada. Y recibo dos puntos por el héroe. Acabo mi turno, recibo dos puntos por la criatura de la noche. Pues uso esto mm -hmm. y eso? ¿Ese? Sí, vale. ¿Para qué ser bien? Sí. Eh... ¿Para una moneda y un punto. Exacto. Una prueba eso... y un punto. A ver, descarto un y no mm. claro, cualquiera en juego. ¿Puede dos los míos? Maldita sea. cualquiera en juego. Pero eso es. Sí, vale, Ay. Adiós a mi fuente de ingresos. Te mandigo. Y me pongo una criatura de la noche. Si es de la noche, recibo dos puntas. ¿Traidor? Y como tenés, recibo dos puntos. La noche. Lo superaremos. Te toca Ah, vale, voy a jugar Castillo Maldito, eh, me llevo dos de aquí y... Coge una armadura o una moneda de oro. Sí. ¿Era una armadura o moneda de oro? Sí. Vale. Okay. Pues sí. Revela la primera carta del mazo y puedo hablar inmediatamente. Es un mao. Son dos... Dos, dos puntos. Dos puntos para mí. Vale, y ahora juegas lo que te toque. Otra más. <risa> <risa> Revela la siguiente carta. Traigan dos puntos. Rampage. y Castilla maldito cojo una armadura o una moneda de la versión. Y otros dos Eso sí que es valúe. Este día descarto todas las noches en juego Yopi. y recibo tres. Viejo sabio, si es de día recibo dos puntos al final mi turno. <risa> Tiene recursos para todo. dos puntos y coges una espada o vale. una... Vale. ¿Toca? Vale. Puso una ala. Adelante, Ganchetto Chibi. Vale, juego la Sapiencia rey Robo una carta y si este día recibo dos puntos por cada lugar... Si esta noche, que no es el caso, uno. Entonces recibo, robo una carta y cojo cuatro puntos. Vale. Aquí la complica enigmática. Mira las dos primeras cartas del mazo, añade una a tu mano y puedo jugar una carta de aquí. Y termina esto. Tenemos una no, ronda más cada uno, ¿no? No. ¿No está? Sí. ¿No puedo nada más? O sea, sí, sí. Termina lo que estás haciendo ¿Y, y, y ha terminado. Sí. De haberlo sabido, hubiese jugado otra cosa. Bueno, no, no hacía mucho, pero, pero esto solo cuenta si lo tienes tú, ¿no? El sí, si tienes ver, tú... Utilizo un dragón y un lugar y un caballero y recibo dos puntos por cada carta descartada. Vale. O sea que descarto un lugar y un caballero y recibo dos puntos. Bien, ha terminado. Por tanto, empiezan las normas de final de partida. ¿Qué son? Recibes 3 puntos de victoria por cada pareja de espada y villano que tengas, o espada y caballero. ¿Tú tienes espadas? ¿Tú tienes espada, caballero o espada, villano? Tengo una espada, pero ¿tiene que ser en mano o...? Sí, sí, sí en mano. Sí, tú, no? ¿Tengo caballero? Vale. que es ¿Un, un juego, Yo también no. creí eso. ¿Qué poseas? Ah. vale. Sabía. Vale, pues ganas 10 puntos. Bien. Vale. ¿Y tú tienes espada? Vale. Ahora, clasificas a los jugadores según la suma de sus cartas, en mano y sus monedas de oro. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Esto sigue contando en mi mano? Sí. Vale. Yo tengo 4. Vale. 5. Sí. Entonces gano yo. Uh -huh. Gano yo 10 puntos, el siguiente 5, el siguiente 2, el siguiente 0. Bueno pues hoy no ha sido mi, mi día de suerte, no, no he podido ganar, también tenía buenos contrincantes y nada, ha sido un juego muy divertido, entretenido y la verdad es que lo recomiendo bastante. Ha estado bien, a mí me gusta mucho este juego y se hace rápido si son mucha gente, si son dos personas se hace más largo, pero ya es a gustos, a cada uno le gusta que dure más un juego o menos. Mm. Seguidnos en nuestras redes sociales, dadle like si os ha gustado, suscribíos. Y nada, ya estaremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!